Te saluda el profesor Mario Héctor Bogel. Vamos a conversar acerca de un software muy profesional para cuadro de mando integral. Este software permite tener control total de toda la gestión estratégica de una empresa o de una organización. Todo lo que voy a mostrar acá y que hemos puesto en el software, yo lo aprendí, personalmente el Dr. Robert Kaplan. En Harvard, USA, el Dr. Kaplan crea el Balance Core Card. Tuve el honor de viajar, de estudiar, de formarme personalmente con él y desarrollé este software aplicando todas las técnicas y tips aprendidos. Muchos de ellos no están en los libros. Estés donde estés, tú tienes el control. El software permite ver en tu celular tus indicadores y los de tus empleados. Aquí me ves a mí en la vía pública con el celular observando los indicadores de una empresa a quien realizo una auditoría. El software cuadro de mando integral o Balance Scorecard permite trasladar el plan estratégico a la acción. Aquí ves el mapa estratégico que permite ingresar la misión, la visión. Hay tres temas estratégicos, crecimiento, calidad y competitividad, las perspectivas del cuadro de mando integral y los objetivos. Fíjate que los objetivos tienen un círculo con un color azul, verde, rojo, falta el amarillo. El azul es cuando se supera una meta, queremos aumentar las ventas un 20% y aumentan un 24%, eso es azul, queremos aumentar las ventas un 20% y aumentan un 20%, esto es verde, queremos aumentar las ventas un 20% y aumenta un 17%, puede ser amarillo, queremos aumentar las ventas un 20%, aumentan un 4%, eso es rojo, está abajo un break even point, es un valor insostenible. El cuadro de mando integral o balance scorecard te va a permitir analizar el comportamiento de los objetivos de cada tema estratégico. Fíjate aquí que en lugar de tres temas hay solamente uno, el tema de calidad y estás viendo la estrategia de calidad con sus objetivos. Esto es muy rico, esto es muy útil para que la alta dirección analice la marcha de una estrategia analizando cada uno en forma individual de sus temas estratégicos. También el cuadro de mando integral permite gerenciar por perspectiva. Acá estamos viendo el ejemplo de la perspectiva financiera, donde ves los objetivos, ves las metas, los logros, el estado con los velocímetros que muestran qué estado está cada objetivo y el botón verde de acceso a los planes, programas o proyectos. También el balance core o cuadro de mando integral, da seguimiento a los objetivos y los permite filtrar por fecha. Esto es importante, tú puedes analizar objetivos el año pasado, de enero a febrero, o de enero a septiembre, o de enero del año pasado a marzo de este año. Ahí tienes que puedes filtrar por fecha, puedes filtrar por objetivo para seleccionar uno de ellos, o para, por distintas áreas o gerencias. Acá tiene los objetivos, las áreas, la frecuencia, mensual, trimestral, semestral, la meta, el logro, el estado del velocímetro del indicador, botón verde de plan de acción. Pero mira, hay algo especial. Hay una columna que se llama acción correctiva, acción C, al lado del velocímetro. Esta columna solo se abre si hay un indicador rojo. Si hay un indicador rojo, se abre esta columna para que se puedan tomar las acciones correctivas que lleven el indicador de rojo a verde. El cuadro de mando integral o balance scorecard permite dar seguimiento acumulado. Entonces se si van acumulando logros. Acá tiene la frecuencia, los periodos, las metas, los logros, el estado del indicador. Y si no se carga información, un el carterito negro dice no hay registro en este periodo. Bueno, amigos, este software se llama Alerta Gerencial. Es el software que permite tener el control total de tus indicadores, estés donde estés, para que el cuadro de mando integral sea tu aliado directo. Pues nuevamente, esta es la transparencia que antes hemos visto. Y ahora vamos a entrar a un desarrollo más completo del de software cuadro de mando integral. Anticipo algo.